Hoy mis amores les voy a enseñar cómo yo me aplico las pestañas, esto es a mi manera Y sé que a ustedes y a muchas, inclusive a mí me pasa Ponerse las pestañas postizas es un dolor de cabeza A veces uno dice, ay no me hago el maquillaje de ojo, mascarilla pero a veces unas pestañas en los ojos cambia totalmente el maquillaje a uno mucho más bonito más glamoroso, así que esta es la manera que yo me aplico las pestañas y les voy a decir que la pega que yo utilizo es un plus, así que se las recomiendo para esas personas que no pueden aplicarse bien las pestañas ya que si cometes un error, esa pega te ayuda a limpiar el área sin dañarte el maquillaje y volverte a aplicar las pestañas fácilmente, y lo mejor de todo de esa pega que a mí me encanta es que no tienes que esperar 30 segundos a que se seque, de hecho esa pega tú la tienes que actuar al momento porque si no se seca y entonces no va a pegar, así que si te interesa como yo me aplico las pestañas quédate aquí viendo el tutorial sin antes darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas mi próximo vídeo así que sin más preámbulos vamos a comenzar para la aplicación de pestañas lo que vamos a necesitar es una pega de pestaña obviamente Obviamente también las pestañas. Yo aplico máscara después de las pestañas, gente que las aplica antes, pero en mi caso me gusta aplicarlas después. Una pinza, tijera y un enrizador de pestañas. Lo que voy a hacer es que voy a enrizarme las pestañas. Las pestañas que voy a utilizar son de la marca Kiss, el número de 6483, dice el look so natural y, ay, ay. y son así, no tienen muchos pelitos como tal. Lo que voy a hacer es que voy a estar despegándolo primero en el centro, de esta manera, después las esquinitas. Y estas pestañas veo que se llaman Chai. Así que vamos a sacarla. Este lado va a ser para este ojito. Y vamos primero a medirnos las pestañas. Voy a aplicar la pestaña, obviamente sin pega para medirla. Ok, de este lado está bien. Voy a subir un poquito. aquí sería más o menos de mi tamaño por lo que veo por las pestañas que son mías me dejan saber si le debo de cortar o no obviamente ustedes vieron que se me despegaba porque no tenía pega pero si a ustedes le queda más larguito se tiene que cortar de esta área a la pestaña postiza en mi caso, como queda ahí exactamente de mi tamaño, pues no le tengo que cortar. Lo que me gusta de esta pega es que tú aplicas la pega y rápido lo puedes poner en la pestaña y aplicártela. Una vez tengamos ya medida nuestra pestaña, vamos a estar aplicando pega. En este caso, yo voy a utilizar esta pega que me encanta, la conseguir en Sally Beauty. Y voy a estar aplicando la peguita aquí. Un poquitito, nada más, así. Y con la misma pincita que tiene aquí la partecita plana, voy a estar aplicando la pega. En la pestaña. Una vez tengamos la peguita, en este caso esta pega no requiere esperar tanto tiempo. Así que vamos a estar aplicándola ya en nuestro ojito. Voy a comenzar aplicándola en el área del medio. esquinitas como pueden ver está aplicado totalmente en la área de nuestra pestaña bien cerquita a la raíz de nuestra pestaña yo recomiendo que se miren así hacia abajo para que puedan aplicarla lo mejor posible cerca en mi opinión yo lo voy a decir bien honesta a mí se me hace más fácil aplicar las pestañas que son bien frondosas, bien dramáticas versus las naturales pienso que son más fáciles porque tienen ya la curvita estas cuando son así más planitas para mí se me dificultan más pero así es como yo me la aplico así que espero que estén bien pegaditas y lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar más cara Va a subir la pestaña, no está mirada, o sea, la pestaña la va a subir un poquito. Así es que se ve la pestaña. Esto es un look de pestaña natural. Y vamos ahora con el otro ojito. Y así es como se van las pestañas. Ya puestas. Si te ha gustado este video no olvides dejarle un like. Compartir el video con todas sus amistades. Para que aprendan esta técnica de aplicarse en las pestañas. Y esa pega fabulosa que a mí me encanta. Así que mis amores nos vemos hasta un próximo video. Bye.